¿Qué hola mis acére? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy el Marqueto. ¡Uh! Y le deseo feliz año 2023 antes de empezar en este videito que viene cargadito de mierda pura. Sí, de la más dura diarrequia que puede fabricar nuestro intestino delgado y grueso. O bueno, nuestra parte del cuerpo que fabrique la caca. Yo no sé, yo no soy sé, no sé, no sé, biólogo, ni científico, ni médico. Pero bueno, pongámonos en contexto porque quiero hablar sobre este tema en este video. Yo tengo varios videos hablando sobre el amor, cómo encontrar pareja, cómo ligar siendo feo. ¿Cómo enamorar a un cubano? Y no es que yo sea experto en el tema de esto del amor, o sea, soy un ligador profesional nato Las mujeres me ven y se derriten, vaya, se quitan los sujetadores y ¡guau! Lo lanzan y me ponen caras seductoras, Wow, En plan... Aunque bueno, dicen que eso son caras seductoras Aunque yo creo que lo que tienen es un problema de estomatitis, no sé, parece es que lo quieren que le vean a un dentista En plan, a esa paquilla, ¡ah! ¡Me voy a salir! No sé Bueno, eh, en este video te enseñaré Cómo ligar, cómo encontrar pareja en 2023 A ver, te puede servir para cualquier año siguiente Si es que el mundo no ha cambiado mucho O es que el mundo explota, nos morimos O qué que rara locura esa Sí, porque todos los años hay una locura nueva Una enfermedad nueva, una guerra nueva Bueno, primero que todo eh, ¿Eres soltero o soltera? La verdad es que no interesa mucho Si eres soltero, busquemos pareja para ti No hay problema Si tienes pareja, tampoco hay problema Mejor tener dos que tener uno O sea, wow Y ahora estoy fomentando al infidelismo Infidel, infidelidad, infidel A que le seas infiel Póngalo a, a tu pareja, no lo estoy incentivando Bueno, ahora vamos con el primer paso para encontrar pareja Saber lo que buscas En donde encontrar En estos tiempos muy tecnológicos, está muy de moda Utilizar las redes sociales para encontrar pareja Ya no era el típico tiempo de antes que te encontras una persona casualidad ¡Oh, El destino ¡Oh! Ahora podemos encontrar pareja Por Twitter, Whatsapp Facebook, and Instagram. sin hablar sobre otras publicaciones que están hechas para pareja la verdad es que ligar por redes sociales es muy fácil solo tenemos que hacer tres cosas postear buenas publicaciones hacerte interesante y no caer atrás. y decir muchas mentiras tu imagen es fundamental para poder ligar en las redes sociales si te vistes más, si subes muchas fotos, si usas demasiado filtro puede que ahuyentes a la carnada y eso no es lo que queremos, o sea, wow no no debemos insistirle mucho a la persona en plan hola Hola, hola, hola. ¿Por qué no contestas? Ay, que la dura. No te hacen la dura. que es tú, tú, tú, tú, tú, tú? tú lo que tienes que entender es que no puedes atrás a ninguna persona, ni en WhatsApp, ni en redes sociales, ni en persona, frente a frente. Eso solo hace perder el interés de la persona. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Llevas un mes queriendo atrás a una persona que te gusta mucho. mami te amo. papi te amo. Te quiero, te quiero, te quiero. Quiero estar contigo. Dame una oportunidad, una oportunidad, una oportunidad. Una oportunidad. Pero esa persona te rechaza por ningún motivo, aparentemente. Aparentemente, porque si sí hay motivo, la tienes aficiada a la persona, tienes que respirar, no un aire. Darle dos días sin caerle atrás para que tú veas cómo esa persona se siente extraña. Dice, wow, o sea, aunque en mi vida falta. No sé qué falta. ¿Será que no he cagado? ¿Será que no me he fumado un porro? ¿O será que esa persona que me está cayendo atrás ya no me cae atrás? ¿Qué he hecho para que ya no gustarle? Cuando tú dejes de caerle atrás a esa persona, es cuando esa persona se va a fijar en ti porque no la estás cayendo atrás. Parece una contradicción, pero funciona. Te lo digo de corazón de un cubano que sabe lo que está hablando. Bueno, ahora tienes que utilizar tu mentalidad para saber liar con esa persona. Mentiras. Muchas mentiras Sé que suena un poquito mal en cuanto a concepto que yo mencione este tema PERO ES LO QUE FUNCIONA A ver, no es como que tú le digas eh, Soy eh, astrónomo de eh, eh, ast astroespacio, no sé, algo de eso Y seas un mesero, No, sea, no, ese tipo de mentira no No sé, en plan, tu pompis me gusta, se ve bonito Aunque hice por dentro Y esa tabla de surf, ¿dónde salió está más plana que Pitágoras? Bueno, ya te enseñé la primera forma de coquetear Por las redes sociales Ahora vamos por la segunda parte Coquetear en vivo, sabes, lindo un problema grande con este tema. Tiene que depender siempre de las situaciones. Es que es una cosa primordial. No es lo mismo coquetearle a una persona clara que coquetearle a una persona borracha. No es lo mismo coquetear en un bar que coquetear en la puerta de un baño. No es lo mismo coquetear en una piscina que coquetear en una parada de autobús. Tienes que saber encontrar la medida correcta. Claro, todos hemos pasado por situaciones que sin importar el lugar nos tenemos que lanzar porque tú no sabes cuándo vas a volver a ver a la persona. Pero analízalo conmigo. Piénsalo. Y si de verdad tú estás ya esa persona, te vas a volver a encontrar con ella algún día, lo sé, estoy consciente de ello, tú tienes que darle paciencia a la vida, quizás hoy se encontraron en la puerta de un baño, pero mañana cuando se mueran se pueden encontrar en el cielo, aunque eso no se considere vida, pero bueno pues se encuentran en vida ¿no? Ahí tú haciendo delicioso rico en el cielo con los angelitos y con Dios I mean. Yo espero que en el cielo haya algo que hacer, porque una pila de nubes, sin televisor, sin piscina. Wow Bueno, siguiendo con el tema. ¿Dónde me quedé? Es que yo me pierdo rápido. Es que yo me pierdo. Imagínate invitar a una persona a un bar a compartir y estar tomando en plan, fiesta, cabrones. Y de repente esa persona quiere llevarte a bailar. ¿Tú carías? En mi caso te aconsejo que si sabes bailar, ve. Sin cráneo, avanza. Felizmente que seguramente estás dar tu mejor pasillo. Te la llevas. Si no sabes bailar, invítale a otro trago. Eso funciona. Funciona siempre No creo que a muchas personas le gusten otras personas que no se van a bailar Es que el baile, el baile enamora En esta parte del video te voy a enseñar a hacer un, un baile prohibido para enamorar a las babies Eso se considera un baile de avaramiento. Tú te preguntarás si lo que me pasa a mí es que, no sé, me encontrarás un demonio, no sé Pero los lemures se... Ah, sí. Y funciona, la verdad, funciona. Eh, ¿Dónde me quedé? Ah, Por favor, te lo pido. Si la persona está borracha, no lies con ella. Sí, es verdad, que es más susceptible. Pero la mayoría de las cosas que hagas, solo va a ser inconsciente y va a ser una noche. Bueno, lo que tienes que hacer es coger el número de esa persona borracha y agregarla, o sea, escribirle después. Dile, si eh, hola, ¿te acuerdas de mí? Era el de ayer y empiezas a inventar historias de ustedes dos juntos. Nunca la idea que se besaron ni nada por el estilo, solo día. Conectamos, bailamos, di Muy importante esta mentirita Que me querías besar, que me, te gusté Pero yo por respeto a usted No lo hice porque yo soy una persona respetuosa Y si le voy a gustar, quiero que sea claro Te he dado la fórmula para encontrar pareja Wow, es que soy gran Es que soy, soy perfecto Y esto es todo por el video de hoy Recuerden que yo soy le Marquito y te invito a suscribirte a este canal porque es gratis Recuerda, todo lo gratis es bueno para la vida Todo está carísimo, bro Es gratis. Y si aún te queda con un dedo de la mano sobreviviente Dame like Y por cada dedo que te quede te invito a darle like Y ver otros videos míos ¿sabes? No, guamen, no trampa Jugamos claro, juguemos con la banda Si este video algún día llega a los 100 me gusta Voy a hacer una prueba práctica de cómo lidiar por la calle Sí, sí, como están escuchando Voy a liar en la calle con gente desconocida de Así que reviente el botón de me gusta Y te voy a hacer unos videitos por acá Recuerda que mi cabeza produce caca Y mi boca es un ano que le expulsa Te mando un rico besito para no te lo voy a mandar Porque tirar las cosas de mala educación La verdad me lo enseñaron en mi casa desde chiquitico Así que te lo voy a dar, prepárate Sexy? Mm.